¿Cómo ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Tienes algo que hacer después de trabajar? No, ¿tú sí? Yo sí, un chingo. Quiero ver si me ayudas okay. a hacer la tarea. Ah, ok. Estoy muy buena. ¿no? Sí, sí. tomar una foto con usted, mi carnal. ¡A huevo! Aquí estamos, también. ¡Trátale, mija! Pásale, mamacita. Dios, ¿no, ¿Qué te estás tomando? ¿Por qué no de tomas sola? ¿Y por qué no me tomas? Te estaba esperando. Espérame, está no, tu sí! marido. Qué descaro, no mames. Es compartido. ¿Qué le pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Ya. ¿A qué va a empezar? De rey. Está en el baño y ahí viene. Está ¿No, no necesita ayuda? Que lucha en el estuche. Es cierto que tú eres el chef que sales en rata, ¿no? para nada. No era, no. ¿Qué tranza, Escándala? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Cada quien que se meta lo que quiera por donde quiera. Ah, Le saluda a su dios, el escorpión dorado. Que lucha en el estuche, chido. Mi ex esposa, les pensé, si no sé sí, si la conozcan. Nos vamos a tomar, a comer unos tacos fritos saliendo de aquí. Unos tacos fritos y unos vodkas saliendo de aquí, ¿ok? ¿Qué tal? <risas> ¿Cuándo te vas a subir al volante? Ya sé, ¿qué? ya sé. Nada más te haces de No, claro que no. Eh, tienes tres celulares, No puedes... No. hacer Saludos a todas Oye, las no, ¡Sí! Mamá, mamá, no, no, Sí, no, pendejo. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bárbara el pues, está este, manoseando toda la conferencia. Que no es mi hijo, ya lo dije mil veces. A ver. A, ver. Ponlo a ver, ponlo celo, hijo. Si sí, el que dejaste. Igual dejé. ¿Es tu hijo? ¿Tu hija? Sí. sí. Tírala, te hago otra. Voy a mencionar bueno. <risa> Bárbara me está agarrando la pierna nada más. Claro que sí. No, no mames, no es cierto Claro que sí no, no, no quise decir dónde me estás agarrando porque me da pena ¡Ah, sí! Chido, ya, no. ¡Qué Pero bueno, chido, chido, vamos a mi cámara. No sí. sí. es sí. Lo más chingón es que no importa cuándo me vaya, van a decir, ah, pinche un bien mamón, no se quedó para las fotos. Miren, ¿a quién me encontré? Práeme, déjame saludar a mi amiga. ¿Qué pasó, hola Barbie? ¿Cómo estás? Te vas a pegar contra la pared, ¿eh? ¿Nos ¡Güey! Vamos? ¡No te duele! Pues vamos por unos pinches vodka y unos así, unos tacos dorados o qué? No, no jalo. es mi ¡Era! ¿Te acuerdas que tenías a esposa? Se valió madre. ¿Me puedo tomar pues a ver, a ver, vamos a intentarlo, mira, si sí pudiste. No, no era crítica, qué asco, es escrito. justo estoy hablando de eso, por ¿Puedo tomar una foto contigo? Yo digo que sí, haz la prueba ¿Sí? Pelucha en el escuche A huevo ¿Con tu madre, escorpión? Tu mamá me ama, pendejo <risa> ¿Sí? Pelucha en el escuche Pelucha en ¿Sí?